Hola y bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega, de ellas hablan de ciencia, que hoy va a estar protagonizado por Isabel Escriche Roberto. Isabel es catedrática en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, ...y su investigación la lleva a cabo en el Instituto Universitario de Investigación... ...en Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo... Vaya, ...vamos a conocer un poquito más sobre su trayectoria científica... ...sobre cómo llegó a este apasionante mundo de la ciencia... ...como hacemos en todos los eh, programas y la conocemos ya Isabel... ...muy buenas... Hola, ¿qué tal Luis? Y muchísimas gracias por atender a, a este... ...Ellas Hablando de ciencia en el que hoy vas a hablar eh, tú... Y, en primer lugar, Isabel, ¿qué es lo que te animó a, a dedicarte a este, como decía, este. para muchas y para muchos eh, apasionante mundo de la ciencia? Pues, a ver, eh, vocación científica, uno cuando es joven y, y está empezando a estudiar, pues realmente no es que suela tener. Eh, yo estudié farmacia en la Universidad de Valencia, eh, ...pero estudia farmacia, como le pasa a mucha gente joven... ...a lo mejor estudia un, una titulación casi por eliminación... Ajá. ...tú dices, a mí me gustan las ciencias... ...y dentro de las ciencias, tam, las ciencias puras... ...eran demasiado, ¿no? Entonces, el farmacia me parecía que era una titulación... ...pues que tocaba de todo y, y me pareció interesante... ...pero cuando terminé la carrera me di cuenta... Eh, ...que lo que me gustaba eran los alimentos... ...una asignatura que solo habíamos tocado... Eh, no, en toda la titulación una asignatura exclusiva Ajá. habla de to, toca el tema de los alimentos. En ese momento, por casualidad, porque muchas veces las cosas te suceden Ocurre por casualidad y tienes que aprovechar un poco cuando pasan, eh, en ese momento aquí en la Universidad Politécnica de Valencia eh, se creó el, el primer máster en tecnología de alimentos y tuve la suerte de ser la primera promoción cuando me enteré que habían convocado, ¿no? estaba abierta la, la, la plaza, las plazas para inscribirse, dije, eso es, lo que, eso es lo que me gusta. Ajá. Nunca no lo había sabido hasta ese o sea, momento. Que una asignatura te cambia la vida prácticamente. Totalmente, totalmente. Decir, prácticamente. Totalmente. Claro. Entonces, hasta que no vi que había una titulación, un máster, que en aquel momento, aunque hoy en día la palabra máster está muy, uh -huh. como muy manida, no, en aquel momento tenías que explicar lo que era un máster. Decía, no, es que es como un curso de especialización. ¿Eh? En, en el tema de, de alimentos. Y vine aquí. Ajá. Y vine aquí y, y me, me apasionó. Me apasionó. Eh, tuve la suerte de tener eh, como profesores de ese máster a gente brillante en ese momento en la tecnología de alimentos en España. Ese máster eh, lo creó, lo, lo, form lo inició, lo impulsó. ¿no? Lo impulsó. Sí. Primo yúfera Pedro Fito... Y, tu y tuvimos la suerte, aquella primera promoción, de que de que vinieron a darnos clase profesores pues del agroquímico, del IATA, del IBIA, del Instituto de la Grasa de Sevilla, gente que realmente muchos de ellos no eran docentes, Ajá. eran investigadores, Ajá. y nos contaban su experiencia investigadora. Y son y, ellos los que, yo creo que sí. despiertan también ese sí, interés por, sí, por la investigación, sí, por el laboratorio. Sí, sí. Y claro, la parte... Era todo como muy fascinante, no, no, ¿no? ¿no? Pero la primera vez que te enfrentas realmente a un laboratorio fue con la tesis de máster. Uh -huh. Entonces, pues, dije, esto me gusta. Eh, cuando terminé el máster, eh, tuve la posibilidad de pedir una beca de formación del personal investigador, que era de la consellería, que era para hacer realmente la tesis doctoral. Y, bueno, pues, me fascinó, me atrapó. <risa> y, y en esa otra parte, eh, uh -huh. Isabel, ¿hay alguna persona, aparte de...? de quienes has comentado ya que digas, eh, ha sido clave para, para estar donde estoy a día de hoy, para esta trayectoria. Yo creo que fue en aquel momento toda la, todos los profesores investigadores que estaban en ese momento en el departamento. Uh -huh. El departamento de tecnología y alimentos aún no estaba constituido. Cuando yo inicié mi, mi carrera investigadora, eh, era el departamento de operaciones básicas. Uh -huh. Y, y en ese momento se transformó en el Departamento de Tecnología de Alimentos. Yo creo que no podría decir una persona. Uh -huh. Pedro Fito, Amparo Chiral, Juan Serra, eh, María Ángeles Yuc, eh, Vicente Aranda... Todos uh -huh. estaban en ese momento en el, en el, y, y, y, y tenían una pasión por la tecnología de alimentos. Y entonces, pues realmente fueron como entre todos. no, No, no sabría poner nombre... Uh -huh. ...atrapada por esa pasión de la sí, tecnología sí, de alimentos. Sí, sí, ¿no? exactamente. Y estamos hablando de alimentos... ...pero en qué campo eh, concreto... Eh, ...trabaja, investiga a día de hoy... ...en 2023 eh, Isabel Scritch. Pues, eh, a ver, yo no inicié... ...la línea de investigación que tengo ahora... Ajá. ...porque en el campo de la investigación... ...uno va como evolucionando, ¿no? Eh, yo recuerdo mi tesis doctoral... ...eran temas de productos de la pesca... ...nada que ver con lo que luego... Eh, he, ...he desarrollado más y donde me he centrado... ...que es en el tema de los productos apícolas. Uh -huh. Y seguro que me preguntan... ...¿y por qué? ¿no? no Ese ¿cómo cambio. Llegas, ¿no? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? Esa llegué. asignatura de la carrera al máster... ...y a, a los productos pro apícolas. ...de ¿no? la acuicultura o de pesca... A, ...a los productos apícolas. Pues, eh, pues muy sencillo. Eh, yo estaba... Había terminado mi tesis doctoral... Eh, ...estaba contratada como asociado en el departamento... Eh, ...y... Un día apareció un, una serie de personas que eran miembros del sector de, la, de, la, de los productos apícolas de la de miel la en la Valencia. Miel, sí, sí. Uh -huh. Tenían un problema de, como de credibilidad de los productos apícolas en Europa. Cuando exportaban sus mieles tenían problemas y ellos querían tener en Valencia, en la Comunidad Valenciana, como un laboratorio de referencia que les ayudara a defender sus productos. Y entonces, eh, no sé por qué en ese momento dije y por qué no lucho yo en esa dirección, ¿no? Uh -huh. eh, es un campo que está totalmente por explorar, en la Comunidad Valenciana no había ningún laboratorio que trabajara en tebas de miel, no es que sea un sector de los más representativos, porque es un sector minoritario en relación Dentro, a otros, como uh -huh. puede ser cárnicas, marzo, lácteos o exactamente poscosecha, ¿no? Pero dije, pues me parece interesante abanderar ¿no? ese esa investigación en esa línea es, es un ejemplo de, de eso que comentabas de, de trenes que pasan totalmente, sin que no esperes totalmente y entonces empezamos a luchar eh, por poner un laboratorio en esta universidad relacionado con con, con con productos apícolas en ese momento realmente es cuando se creó el Instituto de Ingeniería de Elementos uh -huh. y en uno de los laboratorios del, del instituto pues se con ayuda entre, de la universidad y ayuda de la consellería pues montamos un pequeño laboratorio de, para analizar productos apícolas y esto pues ya hace bastantes años ya pues no, no sabría decirte cuántos pero más de 15 y más de 18 años ahora de alguno de sus resultados nos hemos hecho eco desde, sí. la, desde la universidad pero ahora cuál es tu, eh, tu desafío dentro de, del laboratorio en qué proyectos pues fíjate eh, el, estás gran uh -huh. el gran <ríe> desafío del eh, laboratorio el gran desafío fue conseguir la acreditación del laboratorio. De hecho, el año pasado eh, hemos peleado mucho eh, por conseguir la acreditación de un laboratorio que es referente hoy en día en, en España. En la Universidad Politécnica solo hay cuatro laboratorios acreditados. Uh -huh. en, el, en el mundo de los alimentos está el nuestro exclusivamente. ¿no? Un laboratorio acreditado, ¿qué ventaja tiene? Que da credibilidad. El cliente te exige que tú seas capaz de demostrar la veracidad de los datos que tú generas. Eso es un laboratorio acreditado. ¿Por qué? es lo que hacéis en el laboratorio? Pues a analizamos... Eh, a ver, en el laboratorio tenemos dos grandes eh, como, m, líneas, líneas, ¿no? ¿no? Sí. Una línea de investigación que yo siempre la he llevado en paralelo al servicio analítico a las empresas. O sea, las empresas eh, nos mandan a analizar eh, cosas que necesitan analizar eh, y, en paralelo, pues eh, hemos sido capaces de, de, como de crear líneas de investigación que ayudaran también no solo a, a resolver sus, sus, sus peticiones, sus, sus peticiones sí. uh -huh. sino también a crear nuevas líneas de, de, de investigación. O sea que el laboratorio realmente ha alimentado la parte investigadora, uh -huh. a la vez que ha ayudado al sector... algún ejemplo, Isabel, de, eh, de trabajos actuales? Pues mira, tenemos una línea de investigación, que es un proyecto del ministerio, con... Con el, de, con el DISCA, con, uh -huh. con, con un grupo de investigación de... del eh, bueno, sí, departamento. De, de, uh -huh. Sí, del DISCA. Eh, y estamos intentando automatizar el análisis del polen de una miel. Uh -huh. Y me explico. Una miel eh, se puede vender como miel, la miel es miel, ¿no? Pero las mieles que se califican como monoflorales... Se califican de esa manera porque el porcentaje de polen de una especie botánica es mayoritario en un nivel determinado. Es decir, ¿cómo sabes que una miel es monofloral? Porque la abeja ha ido más a una determinada planta. ¿Y cómo sabes que ha ido a una determinada planta? Pues porque la cantidad de polen que hay en la miel es mayoritariamente, o un porcentaje uh -huh. mayoritario, de esa, de esa planta. Uh -huh. A día de hoy, eh, la técnica uh, analítica que se aplica para saber ese porcentaje de polen es el microscopio óptico. Una persona experta mira a través del microscopio en una preparación, en una serie de polenes que tú ves, qué porcentaje pertenecen a una especie botánica. Esa, esa técnica es, realmente, a día de hoy, la, la, la que utiliza el sector y la que utilizan las industrias para poder clasificar una miel y vosotras queréis automatizarlo exactamente entonces ah. por, por medio de visión artificial ¿eh? con esta colaboración que estamos haciendo con el con el DISCA pues estamos desarrollando una herramienta que automatice ese, ese tema uh -huh. Ese es una, una, una, de, la, una, de, una de, de las uno de, de los proyectos antes comentabas que un momento fundamental fue el de la acreditación de, uh -huh. del laboratorio algún otro momento clave eh, a nivel personal y científico, obviamente, Isabel. ¿En tu trayectoria? Pues eh, a, a raíz del laboratorio realmente... Eh, pues, a ver, el mundo de la investigación es un mundo apasionante. Uh -huh. Tiene sus, sus... Sus cosas, ¿no? Sus, sus cosas, sí. ¿no? Tiene sus cosas porque, claro, eh, es mucho esfuerzo, es mucha dedicación. Pero realmente yo, eh, ya llevo muchos años en este tema, considero que, que luego te repercute a ti también, uh -huh. ¿eh? Esta ayuda que yo he brindado al sector realmente está repercutiendo positivamente también en, en, mi, en mi producción científica, uh -huh. ¿eh? porque gracias a, a este interés por ayudar al sector, pues eh, estamos consiguiendo proyectos, estamos consiguiendo eh, muchas publicaciones, uh -huh. eh, pues, eh, eh, como antes comentábamos, un sexenio de transferencia eh, al sector, o sea que realmente, de alguna manera, este esfuerzo eh, no diría yo que es un momento determinado, pero en global, pues eh, al final será recompensado, ¿no? Es, es lo que yo veo. Si tuvieras que dar un consejo, Isabel, a quien quiera dedicarse a, a la investigación, uh -huh. eh, que se tire por todas, que vale la pena, que es complicado, pero que al final tiene su, su rédito. ¿Qué le dirías? Pues casi todo lo que has dicho sí. tú, es cierto, es complicado, es complicado, eh, pero la investigación es mucho esfuerzo, eh, mucha pasión, porque te tiene que gustar lo que haces, es que eh, yo creo que la pasión es fundamental en cualquier campo de la vida, si no uh -huh. tienes pasión por algo, la, la suerte que tenemos los investigadores es que al final es una pasión con la que uno disfruta, o sea, de, realmente la pasión es eso, ¿no? Eh, pero es un trabajo que tiene muchas recompensas. Yo animo a la gente que tenga vocación por sí. la investigación a que realmente eh, invierta esfuerzo en ella porque realmente vale la pena. Hoy en día la investigación pues ya no es como antes. ¿no? Parece que, que que los jóvenes pues, eh, es algo que cuesta mucho y ¿no? les hace demasiada... Gracia no, pero sí que hay gente que tiene realmente pasión. Yo lo sigo viendo en el laboratorio. ¿Hace falta acercar más la ciencia a los y las jóvenes? Yo creo bien? que sí. Uh -huh. Yo creo que sí. Los jóvenes tienen demasiada información, eh, no sé, por los medios que ellos uh -huh. utilizan, eh, tienen demasiada información que está muy alejada de, de, de, de, de la, del mundo científico y, y realmente considero que sí, que habría que acercar desde el colegio. O sea, en los colegios deberían inculcarles esta, esta necesidad. Pasión y necesidad. Es que, es que necesidad. la sociedad necesita uh -huh. investigadores. Es que realmente evolucionamos gracias a la, a la investigación. Y Yo creo que España eh, hoy en día se puede decir que, que tenemos un buen nivel de investigadores uh -huh. y, es, y no hay que dejar que se escapen. Ese es el gran problema. ¿eh? No hay que dejar que se escapen. Ese sería un reto, desde luego, sí. a nivel general del sistema científico español. Para cerrar, lo vamos a hacer conociendo tu próximo o próximos retos, a corto o medio plazo. ¿Con cuál te, te quedarías, Isabel? Bueno, pues mi reto es seguir en la misma línea. Yo me siento cómoda en, el, en el, lo que estamos haciendo en el laboratorio. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, que la investigación nunca llegas al final. ¿no? En la investigación siempre tienes que seguir avanzando. Llegas hasta un punto lo consigues y ya estás pidiendo pues, para seguir, para a, seguir a, investigando, a porque meta, ¿no? muchas sí. veces desde fuera la gente dice, pero ¿y tú? ¿Y, y, y, y de qué te sirve ¿no? publicar, investigar? Y después la verdad es que a veces te, te, te lo planteas. Te incluso, lo planteas, ¿no? y dices, resulta complicado explicarlo porque, porque tiene recompensas que no son económicas, uh -huh. pero tiene recompensas. ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues bueno, eh, a mí me gustaría poder mmm, el laboratorio que siga funcionando. Seguir acreditando técnicas en el laboratorio y dar un servicio a, a, a este sector que realmente es parte de la sociedad, uh -huh. que es nuestra principal función, ¿eh? dar un servicio a la a sociedad. A la sociedad, efectivamente. Pues, Isabel, un placer haberte gracias, tenido con nosotros Luis. en este a Ellas Hablando de Ciencia. Hemos conocido cómo desde aquella asignatura de, de la carrera ha sí. llegado hasta aquí, hasta hoy, Isabel. Escriche y seguro que damos cuenta y hablamos también de los resultados que obtenéis en este laboratorio acreditado del Muy sector apícola en gracias. El instituto. Pues hasta aquí esta nueva entrega, de ellas se hablan de ciencia, como decimos, hoy la protagonista ha sido Isabel, nos despedimos hasta un nuevo programa que contará, como siempre, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta entonces, sed felices.